Para felicitar a Razón Pública, a Hernando y a todo el equipo que hace posible que esta publicación virtual esté aportando ideas, esté aportando, eh, abriendo espacios para poder discutir de manera muy seria pero también muy amena y muy oportuna la realidad del país. Creo que muchísimas veces las noticias, sobre todo ahora con las redes sociales, pues se van volviendo la llamada posverdad y creo que eso precisamente permite centrarse en la realidad de las cosas, oír opiniones diversas y e ahí se forman un concepto, o sea que larga vida para razonar.